Hey, ¿Qué tal, gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Papá Higomón y hoy hay que agradecer a todas esas personas que, no sé, al día de hoy, después de dos años, más de dos años jugando a Fortnite y subiendo contenido solo de este juego, eh, siguen apoyando y siguen suscribiéndose, incluso, no sé, en Twitch, Gigomón eh, gay, hey. <ríe> se siguen suscribiendo y dando apoyo y, no sé, eh, es algo arduo porque son muchas horas de, delante de un PC y detrás de cada partida hay infinitas, infinitas, infinitas horas de edit y de muchísimas cosas. Así que he de agradeceros a todos y espero que os guste el nuevo clip. Así que, dentro vídeo. toma. Personaje. Vaya delita, bro. Vaya tela. Madre mía. Eh Ese tío, ¿dónde cojones venía? Tío, ¿qué cojones hacía, hermano? ¡Pam, bro! ¿Por cambiarme? ¿Me vas a cambiar a mí? Me, me lo vas a liar a mí de esa puta manera, bro. ¡Madre mía, bro! Deshabilitado, bro Ah, amigo. Ya decía yo Muy alto. De 10 a 9, wow <tose> Llega la liga, espérate en el modo arena Para desbloquear este evento No tengo que si una ronda única Una única ronda Sin que poner la piracia En pareja únicamente contra jugadores de PC Completas Nice, nice, nice, nice. Wow, chavales, sí, no da, por hermano. Ese tío está uh, muerto, ¿no? Nice Ahora cargamos esto Es no sé muy nice eso, ¿eh? ¡Vamos! Nice, tío. Qué bien cojones lo hemos hecho, nice. Sí, señor, bro. Sí, señor. Nice. Easy, bro. Bro Por rata, coño Puto rata de mierda Pesado Pesadilla, hermano Voy a ser otro tipo de persona, ¿no? Debes ser por culero ¿Ah? Toma in your face, bro pesadilla, macho tío este. ¿eh? puta casa, hermano. Madre mía, hermano. Vaya va a tocar que me he llevado. Madre mía, la que moldea aquí, ¡Vamos! Vaya tiraco, bro Nice